Eso es el caminar, el caminar y caminando a este encuentro ya con el día del amor, del verdadero amor que vamos a tener en esta semana, ese viernes santo, el día del amor, del amor verdadero. Y vamos a ver hoy día la palabra que nos dice, esa palabra maravillosa del Señor que nos guía y que antes de entregar su vida tiene. Eso se encuentra con este Pedro <risa> Y vamos a ver qué pasa Con tanto amor que dijo Y en Marcos 14 Negación de Pedro Aquí ya no tenemos nada más que hacer, que leer Y que nos enseñe esta, esta palabra del Señor Mientras Pedro se estaba abajo en el patio Llegó una criada al ver a Pedro calentándose le dijo También tú andabas con el Jesús de Nazaret Pedro lo negó diciendo No sé ni entiendo de qué me hablas Salió a la puerta de la casa y cantó un callo Pedro lo negó de nuevo Poco después también otros dijeron a Pedro No hay duda, tú eres uno de ellos Él comenzó a maldecir y a jurar yo no conozco a ese hombre de que me habla. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de lo que le había dicho a Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y se puso a llorar. Palabra del Señor. Dice Pedro, eufórico, no, Señor, yo, yo, yo te defiendo. Yo doy mi vida, no te voy a negar, no te voy a dejar nunca. No lo niega una vez, hermano, tres veces. Qué enseñanza para nosotros, nuestro orgullo, nuestra soberbia de creernos sabios, de creernos macanudos? ¿por qué? Porque rezamos, vamos a la iglesia. No, hermano, humildad y reconocer que somos débiles y pedirle al Señor que me ayude, que me fortalezca el Espíritu Santo para poder yo hoy día más que nunca defender ese testimonio del amor, esos valores que hoy día están siendo pisoteados Y muchas veces nosotros, frente a nosotros, miramos, movemos la cabeza, levantamos los hombros Igual que Pedro, no lo negamos con nuestra boca, pero sí con nuestras acciones Así que pidamos al Señor que me ayude y me perdone. Igual bueno, como perdonó a Pedro y como fue después. a ¿ah? nuestro primer papa. Así que no tengamos miedo. No nos desesperemos si nos caemos. Nos podemos levantar. ¿Con qué? Con la ayuda del Señor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí?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 ¡Gracias!